Hola, este vídeo es una presentación rápida de la, de la plataforma online que usarás si quieres crear un curso en Eco. es muy fácil de utilizar lo primero que verás será la página inicial del curso con toda la descripción y un botón para ir al, al contenido del mismo haciendo clic aquí en este botón irás a los contenidos del curso que se estructuran en un panel con cuatro cajas la de arriba a la izquierda es una vista resumida del contenido del curso. Haciendo clic en vista ampliada verás todos los contenidos del curso con icono correspondiente al tipo de contenido a la derecha tienes la caja de tareas haciendo clic aquí vas a la primera tarea del curso si volvemos al panel abajo a la izquierda tienes la caja relativa al microblog y haciendo clic vas a tu timeline si vuelves a la derecha abajo tienes las notificaciones de los profesores a los alumnos y puedes ir de, de forma rápida a las notificaciones. Haciendo clic en la caja de arriba de la izquierda puedes ir directamente al primer contenido del curso. Esto es una píldora y este el contenido central que es un vídeo con transcripción del contenido del mismo. Con material suplementario, con contenidos eh, comentarios del profesor... Eh, y aquí puedes ver que dando play aparecerá a la derecha, marcado en amarillo, las partes que se van eh, locutando en el vídeo. ¿Vale? Puedes ir hacia adelante, verlo al ritmo que tú necesites. Si vas abajo a la derecha puedes hacer clic en ir al siguiente contenido del curso y ir a otra píldora, a la siguiente en el contenido. En el menú lateral izquierdo podrás ir de forma rápida a cualquier contenido del curso. Vamos a ir a la primera píldora del curso. Esta es otra píldora y este es el contenido central. De nuevo un vídeo y ahora vamos a cambiar el idioma. Le damos a Play y de nuevo vemos cómo se marca a la derecha en amarillo lo que se va locutando en el vídeo. Y además vemos subtítulos del contenido eh, que, se, que va apareciendo en el vídeo. Con lo cual el material es accesible, es vídeo accesible. Haciendo clic arriba a la derecha puedes compartir con tus compañeros cualquier contenido del curso en el microblogging. En una herramienta interna de microblogging. Pero también cabe la posibilidad de compartirlo usando tus propias redes sociales. Facebook, por ejemplo que no vamos a entrar en, en, nuestra, en nuestra cuenta, Twitter o Google+. Volviendo otra vez al panel, vamos a ir de forma rápida al foro. El foro es la zona donde se genera mayor participación. El profesorado pone una serie de artículos y de ahí se generan hilos de discusión para enriquecer, para aclarar, para eh, aclarar por parte del profesorado o el alumnado dudas. ...o aportar nuevo conocimiento sobre la materia tratada en el curso. Como veis es muy fácil de utilizar... ...se pueden votar comentarios, etc. Yendo a, ahí a la derecha... ...vemos la vista del progreso... ...con todo detalle sobre nuestra nota parcial... Eh, ...si tenemos o no correctas eh, todas las actividades... ...y es así de fácil. Es muy fácil utilizar los animo a crear vuestro curso... Y a seguir este para aprender todo sobre qué es un exmook. Gracias.